Okay, cuando esté perfecto. por ahí, te voy a llamar para que entonces da nos juntemos. Ahorita que ya es hora que yo comienzo a hacer diligencia. Y tengo sí. que ir precisamente mañana al banco. Ah, entonces bueno, sí. Netflix. Exactamente. Sí. sí, pues yo cuando esté por ahí por la, eh, la cosa de la cédula, que vaya yo el hijo me saca su cédula, entonces ahí yo te hablo, te llamo. Conversamos. Ok. Un ahí en eso quedamos, Bye. Eso es. Miren. Entonces, eso, que a los ladrones denle seguimiento y hablen con ellos y reúnanse en vez de meterlos preso. Oye, señor ladrón, ¿qué es lo que de diablo usted está haciendo con ese petróleo? No, no, que... ¡Ay, no, no, están presos! No, no, espérese, no es para meterlo preso, es para meterlo a un laboratorio científico. A un laboratorio científico, a ver, ¿qué diablo usted está haciendo con ese petróleo? ¿Para nosotros hacerlo también? Porque si el gobierno está tan lento, así no tiene madre. Miren qué simpático es José Leonel Cabrera. Miren qué simpático. Cada vez que yo veo esta vaina, que, que es capaz de decirle, un tigre que está comiendo bien. por esta parte de aquí. José Leonel Cabrera, Nenei. Nenei Cabrera, el famoso Nenei Cabrera, exhorta a los compañeros del PRM Oigan lo que ese desgraciado le manda, a tener paciencia, a ver con la hambre, con la gana de dinero, con la gana de ser nombrado, de que usted le manda a decir, de que mira, ten paciencia, paciencia tuvo Cristo y lo mataron, paciencia tiene el pueblo y es esclavo, así que bueno, así es, pidiéndole paciencia a los permeístas que aguanten, eh. tengan paciencia, que ustedes coño no necesitan cuarto. ¿Para qué? Nosotros, los que estamos en buena, no necesitamos cuarto para comer. A ustedes, malditos desgraciados, tirapeos, aguanten, tengan paciencia. Oigan lo que le exhortan a los compañeritos del PRM. ¿Está bien? Nenei Cabrera, qué bueno que tú esperes, si tú quieres, Nene Cabrera, espera, espera que vengan las elecciones. que eh, yo estoy seguro que Luisa abinader de acuerdo al teteo que bailó la, la primera ministra, la, la primera ministra, no, como llama, la primera dama, que bailó el teteo, ya yo veo que Luisa abinader está por el Nada, los compañeritos, aguántense para el 2024, que cuando venga la campaña, ustedes se enrolan a la campaña electoral y ahí les salen su peso. Pero aguántense tres años, ¿qué tres años? Eso no es nada. Por una gente rica, tres años, ¿qué qué? Gran cosa. Así que perremeísta, aguántense tres años, que venga la campaña electoral y ahí ustedes van a guisar. Oye, lo que le dice este señor a los perremeístas, ¿Y cómo va a ser que los PRMistas aguanten esta vaina? Esa es, es una ofensa. Esto es una ofensa. Es como dice la, la ex canciller alemana. Que no venga ningún político a que cuando llegue al poder decir que le den tiempo para X cosa. Cuando todo el mundo sabe aquí que si hay un partido nuevo, bueno, mire, ese partido nuevo, invente, haga lo que quiera. Pero no le dé mucho espacio de tiempo a los compañeros y a los compañeritos que lo llevaron al poder. Dije para usted venir a decirle: Dije, mire, paciencia. Y es de decirle: paciencia tuvo Cristo y lo mataron. Paciencia tiene el pueblo y es esclavo. Paciencia tiene tu madre. Y ya. No, no, yo iba a decir una mala. No, pero ya yo dije que no iba a decir mala palabra. No, que no iba a decir, no. Que no iba a decir mala palabra, no pero con una, una, una, una burrada de esa naturaleza. Miren, usted sabe que esto a mí no me cae simpático. Déjenme ponersele, esto aquí no me cae. Eso me recuerda a la época de Balaguer. Cada vez que había una amenaza, cuando todavía se pensaba en el asunto guerrillero, cuando se pensaba en el asunto guerrillero, esto se hacía una costumbre, y era que cuando se olía a cualquier cosa guerrillera, Balaguer se inventaba una práctica con Estados Unidos. República Dominicana y Estados Unidos realizan ejercicios, interdicción bilateral marítima, fuerza, combate, busca mantener las aguas seguras para navegantes. Esta vaina de que, que un grupo de Estados Unidos está haciendo práctica militar con la, los guardias dominicanos, en verdad que esas cosas no me gustan. Los resultados son fatales. Dele, hay que darle seguimiento a esa práctica militar. Más me huele a una amenaza a Venezuela, una amenaza a una serie de presidentes raros, porque el presidente de El Salvador, Bukele, es un presidente raro. ¿Por qué es raro? Bueno, porque Bukele no viene de Partido Socialista. Bukele es un empresario que a pesar de la edad que tiene ya es multimillonario. Pero este señor tiene un discurso y los gringos lo están acusando que el tipo quiere imitar al estilo del comunismo ch eh, chino. ¿Sabe que